No, no, no, no No, no No Joder, que no se pueden caer Joder, menos 500 puntos Joder No, esa no No Vale, menos mal No, menos mal no Látido. Joder, es que esto es difícil, eh estamos en un nuevo vídeo y bueno siento si el audio es peor que otras veces es que no tengo el micrófono así que bueno pero bueno no pasa nada y también porque estoy un poco un poco constipado pero bueno no pasa nada así que vamos a jugar bueno a ver si sí que habrá cambios pero bueno que no se oirá igual pero bueno así que vamos a iniciar este juego Halle wish karen Vale, pone una increíble oportunidad para ti. Tú ahora eres un cuidador de museo. Tu primer tiempo en la historia vale. Vale, que hay dos grandes colecciones de reliquias antiguas en una habitación. Así que mi trabajo es colocarlas y esas cosas. Eh, siento si han salido una cosa debajo Firmar el director, así que bueno, vamos a darle Vale Vale, lo único Lo que hay que hacer es justamente Coger esto Vale, llevarlo para allá Cuidado de no romper las cosas Pero, bueno, como va este persona no Cuidado, cuidado, cuidado ¿Y tú? ¿Pero este qué le pasa? Es como un, un juego otro que en Del café, no derrames el café o algo así Cuidado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 Vale, vamos, vamos. Y a ver si lo dejamos, si conseguimos dejarlo. Vale, bien. Vale, hemos recuperado puntos. Vale. El problema es ahora al S normal y corriente. Me voy por el hueco como he dejado rompiendo cosas. No, eh. Como rompas eso. Vale, vamos bien, vamos bien. Yo la otra vez que jugué, sí, porque he jugado. Eh. Vale, siento que se vea lo de Twitter Vale, vamos a coger Este Porque creo que es ahí Vale, sí, justamente. Vale, vamos a ver Son solamente tres objetos, pero guau wow, Cuesta bastante no, no, no, no, no hagas eso No, no hagas eso con la piel Pero no hagas eso con las piernas No, no No, no, vale, menos mal Menos mal, menos mal no, no, no Cero, cero puntos Cero puntos Joder, joder Vamos, vamos, vamos No sé si vamos a recuperar los puntos esta vez Sí, vale, sí, más puntos que antes Menos mal, parece que con cada Objeto que sea más difícil te era más El problema es salir Vale, no, no se cae al salir, vale va más normal ahora vamos a coger el último que creo que es el más complicado pero bueno, vamos bien porque yo la última vez me creé en menos 1250 o por ahí así un montón será hora que a las cámaras lo hago mejor vale, vamos a ver no, espera espera que todavía no sabemos dónde hay que dejarlo vale vale, ahí arriba, vale vale, es que la cámara que tiene este juego es un poco un poco rara como estaréis notando Cuidado, pero eso lo hace Yo creo que esa post No, no, no, no No, no, no no, no tienes nada Vale, no, no, venga Sube para arriba, no toques nada Vale, vamos a girar la cámara Si gira, porque es que esto es más raro Que yo, que es lo que digo Que creo que está hecha posta la cámara Porque justamente te tienes que parar Si quieres girar la cámara no es como otro juego que se va poniendo sola, ¿no? Vale, a ver. A ver. Vamos a ver, el juego más difícil. No, no es difícil. Bien, bien. ¡No! Bien, mil puntos. Perfecto. Vale, vamos a ir al menú principal. Y bueno, espero que os haya gustado este juego. Llamado Hard Language Care. Hoy intentaré dejar este juego en la descripción, es totalmente gratis, lo he sacaré de una página que suelen dar siempre muchos juegos, así que aquí en la descripción os dejaré el juego y todo eso, así. Y también si queréis que suba más juegos de estos, hay que llegar a 30 likes, pongo una meta más pequeña que otra, simplemente porque está bien, está bastante entretenido y creo que os puede gustar bastante, así que bueno, adiós a ellos, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.